Santos Laguna fue abandonado por su afición tras recibir el segundo gol de Tigres. La afición guerrera mostró su molestia ante la derrota de Santos frente a los Tigres. Uno de los partidos que la afición de Santos Laguna más desea que su equipo gane es precisamente ante Tigres. Por eso este domingo en su primer partido del clausura 2023 la ilusión de la gente era destejar al final del partido. Pero esto no sucedió, por el contrario, hubo frustración y enojo. No tanto por la derrota, sino la forma y es que el cuadro felino, que tenía 12 años sin conocer la victoria en esta cancha, terminó llevándose un triunfo contundente. La afición comenzó a vaciar la tribuna desde temprano en señal de protesta por lo que estaba sucediendo en la cancha. Los abucheos primero fueron hacia Fernando Borriarán por la manera como se fue de la comarca y se le vio decidido a responder con un gol, que no pudo concretar, pero sí puso el pase para el primero. Pero con el paso de los minutos, la desesperación fue en aumento. La expulsión de Eduardo Aguirre preocupó demasiado, pero más el pobre accionar ofensivo. Con el gol de Gignac se notó el enojo del público. Se enfiló hacia la salida mientras la afición de Tigres y Feste dejaba en la cara a los de casa. Un mal comienzo de Santos en este clausura 2023, que se antoja complicado por lo visto en la cancha. Por otro lado, Colo Colo ofertó por Javier Correa, que le ofrecieron al delantero del Santos Laguna. Colo Colo sigue buscando a su nuevo goleador y realizó una oferta formal por Javier Correa, delantero argentino de 30 años que defiende la camiseta de Santos Laguna. Los albos buscan un préstamo por un año con opción de compra y están a la espera de la respuesta del cuadro de la Liga MX. Según supo en cancha, la dirigencia de Blanco y Negro realizó un ofrecimiento al elenco mexicano para contar con los servicios del atacante, que en el primer semestre de 2022 estuvo cedido en Racing de Avellaneda. Pese a que han sonado varios nombres para tomar el puesto de Juan Martín Lucero, que partió al Fortaleza de Brasil, Correa siempre fue la prioridad de Gustavo Quinteros y viene de tener un rol secundario en Santos Laguna. Incluso jugó un partido en la sub-20 de los Guerreros. En su más reciente paso por el fútbol mexicano, el formado en Instituto de Córdoba disputó 19 encuentros, 7 como titular y anotó 6 goles de esta forma, totalizó 912 minutos en cancha. Para terminar, Ayrton Preciado busca salir del Santos Laguna, está en conversaciones con la directiva, admite el DT de los de Torreón. En días pasados, el extremo ecuatoriano Ayrton Preciado manifestó su deseo de volver a Emelec y ahora la posibilidad que se cumpla con este objetivo está más cercana. Cuando el equipo en realidad me necesite y venga por mí, obviamente que estaré abierto a que pueda dárselo de volver a Emelec, precisó el esmeraldeño. La noche del miércoles, José Pilegui Beliz, presidente eléctrico, fue consultado. Sobre la posibilidad de retorno del futbolista Y fue claro en admitir que se han iniciado conversaciones Uno de los últimos nombres que han aparecido Es el de Ayrton Preciado Y él lo ha dicho públicamente Que quiere volver al club Mentiría si digo que no hay conversaciones Pero es un tema que tenemos que tomarlo de a poco Añadió Pigueti en conversación con Volteve Ante esto, la prensa mexicana consultó a Eduardo Fentanes Técnico del Santos Laguna Y fue claro en admitir que el ecuatoriano Está en conversaciones con la directiva azteca Ayrton no se ha incorporado al 100% «Es una realidad y sé que está en conversaciones con la directiva por su posible salida. Yo hasta ahí llego», respondió el adiestrador Santista sin dar más detalles.